Es que, es que, es que ¿Sabes? O sea, me he gastado yo Me he gastado yo El... el polvo de hueso para eso Toma esa rima Y no ha funcionado ¿Por qué? Encima, encima que hago el esfuerzo Encima que hago el esfuerzo de recoger mis cosas Y de... <risa> mucho Pues sí, sí, demasiado, demasiado eh, Mira, uno, dos Madre... que viene, que viene? viene encima, que viene el zombie Venga, va, momento épico, chicos, momento <risa> Momento épico, momento épiquísimo Corre, estoy en ello No tengo comida, no tengo comida, no tengo comida, no tengo comida No tengo comida, chicos, no tengo comida No tengo comida Y la araña no para de te Solo quiero salvar a la aldea No, solo quiero salvar a la aldea Se murió Se murió el de, el de Sancho Panza, ¿no? Vale, a ver A ver, caballito Usted no se va a ir a ningún lado Usted no se va a ir a ningún lado Porque yo quiero que esté aquí conmigo Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una valla Para que no se vaya Vale, entonces vamos a poner. Eh... ¿Dónde te pongo yo a ti? ¿Es a jugar. ¿Es a jugar. Y hago el ridículo. Y hago el ridículo. Uh, uh, uh. Hago el ridículo. Hago el ridículo. porque no se juega? A, a, a, a, a. Acabó. Esa es la canción dedicada a los malditos creepers. Sí, sí, sí, sí. Se ve muy bien. Vale, vale. Se ve muy bien el, el overlay que me has hecho. Es muy chulo. Eh, venga, vamos a darle, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Espérate, creo que el volumen. Vale. Creo que lo podéis escuchar, ¿vale? Eh, pues... vale. Venga, vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Empezamos a ejecutar. Porque no tengo la esmeralda aquí, ¿de acuerdo? ¿Le importa? No le importa, ¿verdad? Bueno, primero. Ahí estamos. Primero ustedes, que me da me escupen. Entonces, para no recibir escupitazos. Ahí, ahí. Y el señor huye. Es usted un cobarde. ¡Joder! Toma, venga aquí, venga aquí, corre, corre, corre No, Shh. ven aquí Entonces, para no recibir escupitazos Ahí, ahí, y el señor huye Es usted un cobarde Olé, toma Venga aquí, venga aquí, corre, corre, corre No, Shh. ven aquí Olé, perfecto entonces, no a la violencia, ¿eh? Por cierto, no a la violencia. Y acabo de matar a un aldeano con sus dos llamas. Ahí estamos. Primero, ustedes, que me escupen. Entonces, para no recibir escupitazos. Ahí, ahí. Y el señor huye. ¿Es usted un cobarde? ¡Ole! ¡Toma! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Perfecto! Entonces, no a la violencia, ¿eh? Por cierto, no a la violencia. Y acabo de... de no, no me ha caído bien esa oveja. Esa oveja hay que ejecutarla. <ríe> no, no, no, no, ¿eh? No. Vale. Sube, sube. Alejo, vamos, vamos. No, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pues no pasa nada. Ahí estamos. Mira, ¿por qué pones eso? Porque. Espérate. Ahora me tengo que volver a subir. Yo soy así. Espérate. Tengo que volver a subir. Miedo, tengo miedo. <risa> tengo miedo. ¿Posito? Eh... Ahí quieto, eh. Ahí quieto. Que alguien haga un clip, porfa. Quiero verlo, eh Porfa Saca el clip Porque si tengo yo que buscarlo El trozo <ríe> No puedo tirar para atrás en directo, ¿sabes? Eh... Torchas sí, sí que llevo Sí que llevo, menos mal Menos mal Menos mal Porque si no Si no es que tenemos un problemita también El problema va a ser Cómo salgo yo de aquí Con tantas cosas estas raras, ¿sabes? Me pone nerviosa la cosa esta no, no, no, no, no, no, no, no. No me digas que esto hace daño. No me digas. Ahora como salgo yo de aquí. Vamos bastante bien. No sé cómo tú lo estás viendo, pero yo lo veo perfecto. Espérate, come, come un poco. No ve. Me... ¡Otra! Me asustado. Espérate, espérate. Voy a avanzar a este. ¡No! <ríe> ¡Lo pongo yo para mí! ¡No! A súbase aquí, señor. No. Ahí. ¡No! Señor, suba. Suba al barco. ¿Por qué no lo puedes poner? Eres tonto. No sé si sabes inglés o no. ¿Qué pone aquí? Si me lo puedes traducir, porfa. Vale, mientras tanto... Espera, dejo la nota, ¿vale? Por si... Porque si no. Si no, ¿cómo lo vas a traducir? Vale, me quedo aquí. a ver, déjame un momento. Ah, oh. No lo quería hacer antes Por si acaso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate que, es Muy bien, ¿eh? Original, ¿eh? Se puede traspasar la pared Perfecto Espérate te quiero enseñar ahí está la nota ahí está la nota por si la puedes y yo pensaba antes que andorra pertenecía a españa imagínate yo pensaba antes ¿Te sirve? <ríe> El... oh. Pato. Por cierto, lo de. la Donita, eso que me habías dicho. ¿Eras tú el, el. Lo de las monedas? Alguien me ha dicho que. Que hay monedas escondidas, pero es que no sé cómo. Hay monedas escondidas. Eso eso me ha dicho el, el. No, 13. Hay que saber matemáticas, chicos. Ay, sí, sí, claro. sigo bajando y me ahogo. Lo que falta, perfecto, ¿no? Y me dejas aquí, y me dejas aquí sola. Por poco. Es que hay como con una manera como que para bajar más en... por agua, y no me atrevo a bajar porque sí. Si sí, es sí, que es ahí. inmensa, ¿eh? La... Vale, vale, lo tenemos. 13, voy a rellenar. Rellenar el huerto, rellenar el huerto que haya crecido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a acabar el huerto. Dice. Sí, sí, comento demasiado. Sí, por eso digo que, que, que gracias. Por eso he dicho que gracias por, por comentar. De que tú, tú ves comentando. Que tú eres de los que suele comentar bastante. Y a mí me gusta que vayáis comentando, que vayáis. Eh, ¿dónde exploramos? P -p -p vamos para allá, ¿vale? Que siempre vamos en dirección para allá. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos. Por cierto, ya, con ya conocemos al rey Arturo, que es este. ¿Vale? Arturo, soy el rey de este mundo. Lo sé, lo sé. Ya vimos tu historia. Muy interesante, por cierto. Muy interesante. Vale, a ver. Dice, el del cerdo del voy a llevar verdad para qué que total no pasa nada será por árboles será por árboles anda que no hay árboles aquí anda que no hay árboles hay demasiados por cierto voy a poner antorcha la antorcha la voy en línea recta eh recuérdame que he ido en línea recta recuérdame el camino eh que luego yo no sé volver recuérdamelo eh por favor vamos vamos línea recta a ver qué nos encontramos ¿Por aquí? 49. ¡Toc, toc! Es ¡Toc, toc! No, ¡Rid! <ríe> <ríe> ¡Hola! <ríe> ¿Qué tal? Mira, no aquí. Cierro, ¿eh? No <ríe> vayan a entrar bichos sí. A ver <ríe> ¡Ole! ¡Qué chulo! Toma Ahí tienes Con eso Te aseguro yo que consigues Mucha experiencia, ¿eh? Coge lo... Ahí está ¿Pero usted no estaba muerto? Gracias, muy amable Y la pregunta es ¿Usted no estaba muerto? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Usted no estaba muerto? A ver, esa es, esa es nuestra frase, ¿vale? ¿Usted no estaba muerto? Así, con ese tono, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te pa saca clip de esto ¿Usted no estaba muerto? Saca, saca clip de eso La frase ¿Pero usted no estaba muerto? Sí, voy, voy, voy Vamos vamos a dormir, vamos Vale, a ver uh, No, no, no queremos eso, eh No queremos eso No queremos eso A ver, espérate un momento Vale, ahora os leo, eh, chicos Voy a quitar el robot, ¿vale? Porque si no se solapan las voces A ver, espérate un momento Lo quito, ¿vale? Pero que conste que os voy a ir leyendo, eh Os voy a ir leyendo, a ver Es de noche, sí no hay de, de casualidad para entrar. Espérate, espérate. Creo que no. Ops Ops ¿Qué ha con la cama? ¿Qué ha ¿Y mi cama? He perdido la cama. Espérate. No sé dónde está. No sé dónde está. ¿Qué te. Ustras, la ¿dónde la he puesto? No van a dormir, ¿sabes? ¿Dónde la he puesto, Dani? Yo estoy durmiendo ya. Espérate, que he puesto las corchas Voy a poner Espérate Bloques de madera. No, no, no, porque se van a quemar Se van a quemar en el nether Voy a llevar Piedra Eso sí lo voy a llevar Eso sí lo voy a llevar Voy a llevar piedra Voy a llevar piedra Porque si no ¿Para qué? Para guiarnos <ríe> Para guiarnos un poco eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué me recomendáis vosotros que llevo? <ríe> <330, ríe> Está en plan, a ver, ¿qué le decimos? ¿Qué le damos? Es con lingotes. Con lingotes. Pero con pepitas doradas también funciona, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a dar algo o no? No me va a dar nada, ¿verdad? robado, saca clip de este